El año pasado los clubes de Cine y de Lectura de la Biblioteca de Humanidades de la UC3M salieron muy bien. Hubo mucha implicación por parte del alumnado y de los profesores. La experiencia con la escritora Marta Sanz fue muy gratificante, así que este año queremos dar un paso más y traer a todos los directores y escritores que sean posibles, ya sean de aquí o de fuera. Cuando mi amigo Farsad me dijo de ir al club de cine, dije, ¿por qué no? Estar muerto no es una excusa para no ir a un debate. Con lo que me sobró del guión de La gran belleza, hice el de La juventud. Pero creo que se coscaron, porque no me dieron ningún Oscar. Sin embargo, me sacaron en el club de cine de la UC3M y eso me ha hecho darme cuenta de que soy el mejor cineasta europeo vivo. Yo no estoy de acuerdo con Sorrentino. El mejor cineasta europeo vivo soy yo. He decidido llevarme unos tapones para los oídos y ponérmelos cada vez que hable este tipo. Cuando me llamaron para participar en el club de literatura pensé que me estaban vendiendo una enciclopedia, así que les dije que contaran conmigo. Cuando lo entendí me arrepentí de haber dicho que sí, pero ahora me da cosa desdecirme. Ya tendré que ir. Bueno, puedes hacer como cuando te dieron el Nobel y no presentarte. Este año venimos cargados de novedades. Esperamos poder manejar el ego de los participantes y de los conferenciantes y que así nadie tenga que lamentar daños contra su integridad física. Os esperamos a todos. <risa> Ahora le da la palmada otra Pero... vez.